Su noticiero Telenor. Hola. Al aire, ok. Vamos a conectar inmediatamente con Vladimir Paula, que se encuentra aquí en San Francisco de Macorís, donde los miembros del colectivo están reunidos, donde ofrecerán importantes declaraciones de interés general. Adelante, Vladimir Paula. Hola. Continuamos en esta cobertura total desde San Francisco de Macorís para la región del Nordeste en este llamado a movilización por 24 horas por parte del movimiento Coalición del Cibao. Y vamos a ver por qué en estos momentos el movimiento en San Francisco de Macorís se prepara para ofrecer declaraciones de último minuto. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes. El colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís quiere poner en público conocimiento que independientemente de los esfuerzos que hicieran personeros del gobierno que hicieran personeros de funcionarios municipales y de esfuerzos que hicieran algunos elementos de la cúpula del empresariado Franco Macorizano para tratar de impedir el desarrollo de este importante movimiento de protesta que fue programado para celebrarse en el día de hoy, a partir de las 6 de la mañana, nosotros decimos que este movimiento en hora de la mañana pudo haber tenido algunas limitaciones,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 porque así lo habíamos anunciado desde el primer instante en que iniciamos este paro. Felipe, ¿cuáles son esos sectores que usted dice que intentaron tratar específicamente este movimiento? Bueno, ahí tenemos, tenemos algunos comerciantes ¿Cómo que, bueno, un usted sabe que aquí hay comerciantes que se han pronunciado llamando a, o instigando a, a los comerciantes. ...a que no apoyaran el paro. Sin embargo, la base de ese movimiento eh, comercial. comercial... ...no le hizo caso a esas personas de ese comercio, de esa cúpula... ...a desistir de esos planes. Porque una de las demandas fundamentales que este movimiento estaba levantando... ...es el anticipo que el gobierno le ha impuesto... A los propios comerciantes y eso los conducía a ellos. Y era prácticamente un deber a darle el apoyo a este movimiento. Pero usted sabe que aquí, por ejemplo, el alcalde municipal actuó con una forma desenfrenada, estableciendo ...de que nosotros éramos un grupo de delincuentes, de que nosotros habíamos o estábamos cometiendo una aberración. ...llamando a un paro a los cinco días de haberse levantado el otro. ...ni nada de eso impidió que este movimiento se desarrollara exitosamente... ...porque la sociedad estaba esperando el llamado que nosotros habíamos hecho para el 12 del mes de agosto. De igual manera lo hizo el empresario comerciante Eufemio Vargas... Eh, verdad, el movimiento y usted decía este pasado fin de semana que se debía a que Eufemio recibía un cheque de más de 300 mil pesos por parte del Estado Dominicano ¿Mantiene usted esa posición? En el día de hoy decía Eufemio que si usted no se retrata ante lo que ha dicho lo va a someter ante la justicia ¿Mantiene usted la posición? Nosotros tenemos informaciones concretas de que Eufemio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 Bien, nosotros como Organización Sociales y Populares de San Francisco de Macorís, lo que realmente queremos agradecer al pueblo de San Francisco de Macorís, porque han hecho suyo este llamado a huelga, le han demostrado a las autoridades que realmente se identificaban con este paro, este llamado a huelga, a nivel del CIBAO. Agradecer. Llamar a que se mantengan como hasta ahora han venido comportándose ante el llamado a huelga. Y le damos las gracias al pueblo de San Francisco de Macorís y todos ustedes, la prensa que se han hecho eco. Muchas gracias. ¿cómo, ¿Cómo lo califican ustedes? ¿Qué por ciento le dan de aceptación a esta huelga? A las, 10 de la a las 11 de la mañana exactamente estaban un 95%. A esta hora podemos evaluarlo en un 100% el paro en San Francisco de Macorís. Muchas gracias. Bueno, ahí está, escucharon eh, hace unos momentos, ¿verdad?, las declaraciones por parte de los voceros, tanto Milady como Felipe, de este movimiento, coalición del Cibao, aquí en San Francisco de Macorís. Ustedes escucharon, ¿verdad? Se mantiene el llamado para cumplirse por 24 horas, 24 horas de paralización en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Han calificado el paro de exitoso. Decía a mi que en horas de la mañana se encontraba en un por ciento de un 95%, pero que ya a medida de que ha ido transcurriendo ¿verdad? las horas, eh, han dicho que se mantiene en un 100% San Francisco de Macorís paralizado. Escucharon también las declaraciones del de, eh, vocero de este movimiento, eh, Felipe Mena, al pronunciar que hay sectores de la clase política eh, empresarial de este San Francisco de Macorís que se oponían al paro por 24 horas, pero que pese a esas oposiciones, San Francisco de Macorís ha respondido. Y de igual manera, ¿verdad?, tras los cuestionamientos que le hiciéramos a Felipe sobre los pronunciamientos sobre el empresario y comerciante Eufemio Vargas aquí en San Francisco, de Macorís, sobre que recibe una, un dinero por una asesoría, ratifica y dice que hay informaciones de que recibe ese dinero. Ya ustedes ven, es todo por el momento, en esta cobertura total, desde este Telenor para el Mundo, de lo que está aconteciendo en esta paralización, esta paralización de las 14 provincias del Cibao, en cámara, Ramón Hernández, el Willy. Es todo por el momento, regreso con ustedes. Bueno, gracias a Vladimir y Paula y gracias a ustedes, mantenga la sintonía, recuerde que a las 6 de la tarde la historia completa se la cuento en NTN, su noticiero Telenor sobre esta huelga que sigue hasta las 6 de la mañana.